Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah. Voy a acercarte a la luna a la tierra Para que esta noche se vuelva eterna convertir en humo los problemas Calmar el vacío que siento y me quema Voy a llegar donde nadie ha llegado Contigo yo cometo cualquier pecado Te juro y no puedo y me vuelvo a caer si no estás a mi lado Voy a acercarte a la luna, a la tierra Para que esta noche se vuelva eterna convertir en humo los problemas El amor que siento y me quema. golden moon en la esquina esperando en mi lado Baby, ya no queda tiempo de que sea demasiado Otra noche que desperto sin tenerte a mi lado y de esa mierda que dejé anestesiado. Yo que di todo por ti, yo mataría por ti. Tú eres el interruptor de mi fucking y frenesí. Sí. Dile a todos esos pueblos que no te acuerdas de mí. Que si me sigues queriendo que me alejaras de ti. Se quiere alejarnos, pero es por nuestro, bien. por nuestro bien. Tú estabas a cero cuando yo estaba a Voy a acercarte la luna, a la tierra la luna, la Para la que tierra. esta noche se vuelva eterna Invertir en humor los problemas El amor, el vacío que siento me quema Voy a llegar donde nadie ha llegado Contigo yo cometo cualquier pecado Te juro lo intento y no puedo Y me vuelvo a caer si no estás a mi lado Voy a acercarte la luna, a la tierra para que esta noche se vuelva eterna Convertir tiren uno los problemas Y armar el vacío que siento y que Esos bobos que te miran no te saben amar Hasta ahora yo fui lo único que te hice brillar Perdóname, yo quisiera tenerlo en contra estar ahora ya no estoy peludo y solo pienso en triunfar que te di mis alas para que pudieras volar Me dejaste rato el cora y hecho un puto Sigo buscando las maneras para poderte olvidar Solo tú nunca me supiste valor